de hablar de todo un poco, de todo un poco 2020 con mi compañera Delfina Pisano, a quien le damos la bienvenida a la tarde del magazine. Hola, Delfi, ¿cómo va? Ah, bien, la cariño Qué bien. ¿Estás bien? ¿En cuarentena? Sí. ¿Estás en cuarentena? Sí. <risa> sí. Delfi, bueno, me alegro bien. muchísimo que estés bien, me alegro mucho que sí. estés adentro de tu casa. Sí. Esto, me contaron que ¿Qué? vos tenés para hablar de los balcones. ¿Qué pasa en los balcones, Delfi, en cuarentena? La gente, la gente sale a, como a hacer DJ en los balcones y, y todo eso. La gente se manifiesta a través de música. Sí. usa claro, de, de todo. ¿Usa su creatividad en los balcones? ¿Usa su creatividad en los balcones musicales? Sí, sí. Bien, bien. esto es, esto es ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo ves como algo importante que la gente salga? Y sí, porque donde van a la calle no pueden ir, así que lo van afuera, ahí, en los balcones. ¿Y por lo menos se comunica de balcón a balcón? Sí. Había gente había gente ahí salida, hablando con otros, con de comida. Bien. Uy, ¿dijiste comida? Sí. A mí alguien me dijo que vos tenés preparados para mí unos tomates. Sí, me hice haciendo la tartecita. Contame, ¿qué hiciste? tomates secos, Ah, como si fuese fácil. Tomate seco. Ah. ¿Y ¿Cómo se hacen los tomates secos? Se pone orégano en la sartén, ajo, se sí. saca la pulpa y los metes como si nada adentro del horno, no sé qué hora, no sé qué minuto, no sé qué hora, porque ya me olvidé, lo vi ayer y eh, que estoy viendo. Y lo dejas ahí sí. y después a, a los cinco minutos, diez minutos lo sacas le apagas el horno, lo dejás ahí adentro del horno y lo tenés que dejar ahí y después al, a las dos horas sacar la vuelta y dejarlo en el sol. Ah, sí se secan en el sol. Sí, sí, pero hoy en el suelo sí que le dejó adentro. Y claro, bueno, sí. También como para claro. para que tampoco se contamine mucho los tomates. Sí. Me, me gustó la idea del tomate seco. Yo no sabía cómo se hacía entonces. Me gustó. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, me lo en la maestra del colegio. Eh, ¿qué? ¿Luz? ¿Luz te lo no. puso? No, no, tengo otra maestra. A la mañana que voy a al colegio. Ah, yo pensé que era no. Luz. No, no, no. Bien. Tengo que ir a la mañana y a la tarde. Ya me quedo haciendo turno. de cada mañana ya me quedo a la tarde, así que no me no me voy a mi casa, todo eso, me quedo ya en mi colegio hasta que me quedo metido hasta las cuatro Doble turno. Ah, sí. pero ahora no, Delfi, cuando abra, No, cuando no colegio, Bien, igual está bueno, ¿no?, que la escuela... Eh, 501 se esté comunicando con ustedes, que le mande tarea sí. te mandaron a sí, hacer a los tomates, sí. está bueno. Sí, sí, a mí me mandamos una tarea de hacer y, y a veces me caso con más, pero no pasa nada, eh, ah. los, le tomamos y seguimos. Delfi, ¿tenés contacto con tus compañeros? ¿Hablaste no, con algunos no. de ellos? ¿Con nadie? No, con ellos no. Tengo teléfono. Yo tengo teléfono y yo no tienen teléfono, así que Ah, uh, claro escúchame. A mí me gustaría ¿Qué? que llames a Martina Tenés que, pero, amigar, tenés que amigarte con Martina Ah, ya sí, bien, nosotros no sé dónde Ah, y no me contaste nada que te amigaste con Martina Ya sé, me vamos a ir todo bien, no sé cuánto No te lo cuarentena Ah, sí, si vos me contaste la otra vez que te habías peleado con Martina No, pero así, estoy bien ¿Estás bien ahora? Bien. Sí. A ella sí tiene teléfono, ¿la puedes llamar? Sí. Bueno, contame después cómo te fue, cómo está Martina. Dale. <risa> Vamos a ver cómo está Martina también. Delfi, ¿algo más que ¿Qué? me quieras contar en este de todo un poco, en tu espacio, en tu columna, hablando de todo un poco? pues Ya te cuento que tenés una columna vos acá, como todos los integrantes de Mix. Sí. La tuya sí. se, tama, se llama De todo un poco. ¿Estás de acuerdo? Sí. sí. ¿Te gusta este este mixeado de todo un poco? Sí. ¿Tenés sí. algo que decirme de los geriátricos? eh Sí, que el otro día que vi en la, en la tele, en el de que había un que amigo había dando vueltas en, en uno de los abuelos y veía estaba ya todo sospechoso que tenía alguien. Virus o sea, de, los, de los abuelos. Sí. Se, se, se hacían los cortes pasto, todo eso, y, y era ese que tenía virus. Los abuelos dos infectados todos, y nada, todos, todos, todos en médico. Bueno. ¿Y vos qué le dirías a los abuelos, que son las personas con más riesgo, no? Sí. a contagiarse? Sí. ¿Qué mensaje sí. le dirías, le mandarías a los abuelos que están acá en que no se lo dan en la casa y que se queden adentro. Avis, mi abuela avisa eh, a mi papá, la, como, a, él salió más. Él es el salió la más. mi abuela tengo cerrado en la casa y la abuela encerrada. No, no papá el solo, mi papá La Bien. La abuela, la jubilosa, no me hablas, ¿no? Sí, sí. Ahí. La sí. abuela jubilosa la encerraste. Sí. Sí, pero yo quería salir a pasear igual. No, que no entiende que no puede. Digo, no, bueno, no entendés que no podés Y bueno, todo de vuelta, todo lo vuelta, todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y bueno, atendió el momento, atendió, yo la tele y entendió Bien. Qué suerte que la jubilosa te hizo caso. ¿Por qué? Sí, porque ella quería, ella quería la, ella no importa nada, ella de la cárcel igual. Ella es desobediente, ¿eh? <ríe> Más o menos. Más o, ¿Más o menos? Y sí, es media así como... Pero yo también veo que... No sé vos qué pensás, Delfi. Que la gente grande... Sí. Está, eh, no podemos prohibirle porque ya tiene mucho vivido. Eh, sí. y Está bien que tomen decisiones y todo. Lo sí, que pasa es que... Papá, sí, te escucho. Mi, fue, mi papá fue a, la call, a cortar la calle en una ruta para que no entren autos y entren igual. ¿Tu papá cuando hubo ese corte, sí. eh, él estaba ahí? Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Dejá, viste, la piña, dejó ahí sí. el auto de la piña y caminó hasta. los sea, Fueron todos, fueron en caravana los amigos, fueron todos, ¿sí? fueron todos de Pinamar, todos. Y en caravana fueron. Y los amigos eh, los han vinido a buscar. Y dijo: Bueno, no, no en mi auto para, para que se me el suelo. Claro. Y, y uno fue a su auto, lo, lo, se fue hasta la, hasta la parada donde está la policía ahí. Y si vos no tienes número, de acá no entras. Y, y o salió sacando un montón de gente que no número, me dijeron. Claro, porque en realidad, el que el virus no esté circulando depende de cada uno de nosotros, de que nos cuidemos. Sí, hay, de, que hagamos hay la cuarentena. Se, sí, hay gente que se enojó porque venía de no sé dónde. de... de del sur, de oeste, de, este, de, bueno, esto solo de auto, bueno, jodete, vení, te vuelves a tu casa, date. Claro, tiene o que quedarse ir. en su casa. Como... O vení, o vení cuando tiene ganas de venir, no vengas justo hoy que tienes cuarentena en tu casa, qué quédate haciendo cuarentena en el auto o fíjate por ahí, no te ves a ver, ahora, bueno, ahora lo podía poner, ahora se entendió todo, pero mi papá dice que hasta la noche hay cuarentena hasta la noche, gente, digo ya... Claro. No es sumamente importante esto que decís de que cada uno tiene que hacer la cuarentena donde corresponde sí. en su domicilio. Por más que tenga casa en Pinamar, pero no es sí. su domicilio habitual. Hay un, hay un señor que sí. vino que es de, es de acá, no sé dónde vino desde de, de acá, eh. no vino de Buenos Aires de noche. Tiene que ir entrar a no sé dónde. Ya es que hizo... Intr hizo la U y entró de vuelta. Entró hasta la otra calle, donde se separa la calle. El engaña a Pichanga, el argentino. Sí. <risa> sí, está. Sí. Era pinamarense, volvió en Argentina. Era pinamarense. No, no, no me no, no acuerdo, la anoto, Porque la vi y me la borré. Bueno, <risa> no importa. Bueno, Delfi, cuida a los abuelos, que es sumamente sí. importante y que entiendan esto, ¿no? Que se tienen que quedar sí. adentro. Que todo lo hacemos para cuidarlos. Sí. Te mando un beso y salimos la, el próximo jueves, ¿te parece? Dale, dale. ¿En, este, en tu espacio un poco de todo? Dale. <ríe> bueno, te mando un besito grande. chao, Delfín. Chau, chau. Delfi. Chau, chau. Delfina Pizano, en la tarde del magazine, estamos en el último tramo de Mix. Ya venimos.